Ha llegado el mes del terror y para celebrar tan macabra época he decidido traeros una serie de reviews en forma de top, pero divididas por piezas, las cuales, cual puzzle, terminarán por encajar en el momento adecuado. Así que bienvenidos al especial 10 cómics, mangas y videojuegos para pasar un mal rato. Comenzamos este peculiar top con un cómic que a día de hoy no sé por qué Netflix o incluso Amazon Prime no han producido como serie, pues tiene todos los elementos para ser un buen producto, eso sí, cambiándole el precipitado y anticlimático final. Estamos hablando de The Red Mother. Nuestra historia comienza en una especie de dimensión teñida de rojo, donde un cadáver, parcialmente deshecho, va acercándose mediante viñetas cada vez más a nosotros hasta que lo vemos en un primerísimo plano, un cadáver de mujer, para ser más exactos. Y quedaos con este detalle, pues será clave para la historia. Tras esto pasaremos a conocer a nuestra protagonista, Daisy McDonough, cuya vida es relativamente feliz. Con un trabajo que le apasiona y un prometido, o al menos eso se da a entender, que la ama y que está a punto de dar el paso de irse a vivir con ella, las cosas no podrían ir mejor. Pero todo esto dará un giro muy pronto, esta misma noche, de hecho. Mientras hablaban de su futura vida juntos, Luke, su prometido, parece escuchar una voz que lo llama desde la oscuridad, y al ir a ver de qué se trata, casi en trance, algo termina cogiéndolo, y arrastrándolo hacia la oscuridad ante la impotente mirada de Daisy, quien además de no poder hacer nada para rescatarlo, termina perdiendo un ojo en el proceso, literalmente, para acto seguido, desmayarse. Cuando despierta, está en el hospital, donde pregunta por Luke, pero no le dicen nada, y donde poco después será interrogada por la policía sobre lo ocurrido la noche anterior. Daisy les pregunta varias veces por Luke, pero estos solo tienen datos parciales, aparte del testimonio de los universitarios que la encontraron y la llevaron al hospital. Por lo que tenor de los hechos, y a la extraña desaparición de su prometido, barajan la posibilidad de que fuese el propio Luke quien la atacase y huyese. Ante tal acusación, Daisy se altera visiblemente. Pero antes de que la sangre llegue al río, llega la enfermera e invita, entre comillas, a los agentes a marcharse. Para posteriormente llevársela a hacerle unas pruebas. Dichas pruebas son para hacerle el molde del implante ocular que le van a poner en breve. Y así se nos va mostrando todo el proceso que nuestra protagonista está pasando hasta que llegue el día en el que le devuelvan el ojo. En cuanto el médico, del que no se nos revela su nombre, le coloca el ojo a Daisy, esta recupera un poco el ánimo. Y tras salir de la consulta de la doctora Alaina Green, su psicóloga, decide retomar los viajes con su amiga Pari a la cual tenía un poco olvidada debido a todo lo que ha tenido que pasar. Pero este cómic no sería interesante si esa fuese toda la acción. Así que en cierto momento, nuestra protagonista tiene un episodio muy raro. Tras un intenso dolor de cabeza, comienza a verlo todo de un tono rojo sangre. Y lo que es más, comienza a ver por su ojo ausente. Pero el observado no es nada halagüeño ya que estas visiones le muestran a una especie de monstruo que trata de atraparla a como de lugar. Lo más curioso de estos ataques es que remiten en cuanto Daisy logra calmarse. Eso sí, también le dejan un sangrado de ojo bastante evidente. Así que tras hablarlo con su psicóloga, termina convenciéndose de que es estrés y le resta importancia. Sin saberlo, estos episodios irán complicando y más a medida que avance la historia, pues son una pequeña muestra del poder de la Madre Roja, la entidad que vimos al principio, quien con cada ataque que sufre Daisy, irá recomponiéndose poco a poco, hasta que solo le falte un elemento para estar completa, Daisy. Y es que nuestra desdichada protagonista parece ser una pieza clave para la resurrección de dicho ser, que bien sea mediante estos ataques bien mediante los incontables adeptos y hasta heraldos, pues así se denomina la criatura que persigue a Daisy, que posee no descansará hasta llegar a estar completa y volver a nuestro mundo. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué tiene que ser Daisy precisamente su recipiente? Eso amigos míos, deberéis descubrirlo vosotros a través de los 12 números que comprenden The Red Mother. Si bien, en cuanto se lee el guión de este cómic, el primer paralelismo que acude a la mente del lector sea Ging Wei, o The Eye, como fue conocida aquí en España, pero la versión original, la del 2002. En cuanto a los síntomas que muestra Daisy nada más recuperar la visión, la historia que su autor nos cuenta logra ser completamente original. Pero las visiones de Daisy y el heraldo no serán los únicos problemas de nuestra protagonista. La Madre Roja tiene todo un culto de adoradores detrás que actúan como sus tentáculos en el mundo físico. Estos son variados, y más pronto que tarde, nuestra protagonista se dará cuenta de que no puede fiarse de nadie, ni siquiera de sus amigos más cercanos. El dibujo de este cómic está a cargo de Danny Luckert, quien con su trazo de corte realista da la sensación de que estamos leyendo una serie de televisión. Otro de los puntos a favor de la historia, y que no es precisamente un tema muy tratado, es el realismo en el proceso de recuperación de la visión de Daisy cuando le colocan la prótesis. Generalmente, tanto en películas como en cómics o series, cuando el protagonista pierde un ojo, se nos muestra inmediatamente cómo o bien usan parche, o bien, y si es posible, recupera la visión. Pero aquí asistimos no solo a ver la magnitud de la lesión, sino todo el proceso que nuestro protagonista pasa hasta que le devuelven su ojo perdido. En fin, si queréis leer una buena serie que mezcle terror, sectas diabólicas y un poco de slice of life, The Red Mother es vuestra mejor opción.